¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now... ...el programa semanal de Marihuana Televisión... ...para la gente que le gusta la hierba. Enero es el mes de San Canuto... ...el patrón de los colegas de María... ...y Sara fue hasta Fuerteventura para celebrarlo... ...con nuestros compas, Me ...quienes ofrecieron al santo... ...las mejores hierbas y los mejores humos. Como apreciáis por este maravilloso paisaje... ...estoy en Fuerteventura las Islas Canarias... Hoy se celebra la séptima Copa de San Caluto que organiza Agnefuer. Así que vamos a ver lo que se puede hacer por ahí dentro. En una de las mesas de la cata de exteriores con Virginio, hola, hola muy, buenas. muy buenas. ¿Cómo está yendo la cata? Cuéntame, como cuéntame sobre las eh, hierbas. Un poquito dura porque hay una calidad bastante bastante alta y la Competencia, ¿no? Sí, está difícil, la verdad es que está muy difícil. Ya hemos hecho ayer una pequeña catilla y ...y pues aquí seguimos probándolo pero con mucho nivel... ...María cuéntame, ¿cómo está siendo la experiencia de estar aquí siendo una juez?... ...de esta mesa de mujeres magnífica que tenemos?... ...sorprendida con el nivel, estamos catando exterior... ...y muy contentas con lo que nos estamos encontrando... ...buenas hierbas, buenas flores... ¿La primera sí. vez que estás en una cata o que participas de juez de una cata? No, a lo largo de estos nueve años creo que esta es la sexta ya... ...y bueno, y que vengan muchas más porque es fantástico... ¿Cómo está siendo esta experiencia? Muy bien, increíble... ...la verdad que es una pasada... ...los distintos sabores... ...y cómo huele todo es increíble... ...voy dándole unos caladas, la voy apartando, voy puntuando y así... ...voy probando un poquito de todas... ¿Cuál os ha gustado más? Yo tengo mis preferidos ahí, tengo números ahí, el 16, el 2, el 2 también fue muy bueno, el 07 que las tuvo a todas locas. Como veréis este fin de semana estamos completitos de todo, hasta hay una cata ahora mismo de comida. ¿Cómo lo has hecho? ¿Me puedes contar el proceso? Sí, oh, pues, es una receta base un poco de Italia porque es con una crostata, una masa como de galleta con una crema pastelera pero con un licor de, de gancha e poi ho posto una nata aromatizzata sempre con terpeni e un cioccolato con un aire di limoncello che non è limoncello di verda mm -hmm. però è fatto con ganja. Di che sta fatto? Il salmone, è un salmone su base di purea di papa negra con un crostino con mantequilla di marihuana sempre e una spuma di limone sempre di marihuana e nada va. ...tengo curiosidad de saber después de las recientes sentencias constitucionales... ...¿qué va a pasar con todo eso? Vamos. Bueno, pues yo creo que el Constitucional ha dejado la cosa bastante mal... ...en general para las asociaciones... ...porque aunque ha anulado la sentencia de Evers... ...por el, la cuestión de que no se les ha dado audiencia en el Tribunal Supremo... ...y ellos individualmente pues pueden beneficiarse de eso... ...pero al mismo tiempo dice que las asociaciones no caben en el Código Penal... ...y luego en la siguiente sentencia sobre la Ley Navarra de Asociaciones... También ha dicho que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre algo que el Supremo considera que es delito y que además hace bien en considerar que es delito. Entonces, ya no caben más iniciativas, en principio no van a prosperar en las comunidades autónomas. Lo único que podemos hacer es eh, intentar que el cambio se dé en el, en el Congreso de los Diputados, que es el que puede modificar el Código Penal, ...que es la única manera de salir de esta situación... ...y mientras tanto las asociaciones pues que anden con cuidado... ...porque ya nadie puede decir que no sabe lo que hay. He estado ahora mismo viendo vuestra charla y me ha parecido... ...muy interesante y todo muy claro, la explicación de cada uno... ...cuéntanos un poquito actualmente este proyecto cómo va, cómo ha empezado. Pues Canamed, que es el proyecto que hemos venido a presentar hoy... ...es un um, proyecto que lo que quiere es poner en el centro a la figura del paciente y escuchar cuáles son sus necesidades y en la medida de las posibilidades darles respuesta, ¿no? ayudarles a construir respuestas ante las situaciones de injusticia o desprotección que sufren. Por ejemplo, haciendo eventos, haciendo congresos, haciendo formaciones como la del próximo viernes 26 de enero, que haremos la tercera edición del seminario de cannabis medicinal en Barcelona. Y uh, en mayo queremos hacer la segunda edición del congreso Canammed, que es un congreso dedicado al paciente donde se le escucha y se le trata de mejorar sus, sus lagunas, sus necesidades y sus intereses. Por lo que veo, a ver, yo hasta el momento, desde que he llegado, lo que he estado observando, no solo se trata de esto, ¿no? Veo que aquí os habéis unido una gente, una comunidad, digamos, ¿no? Que creéis todos, creemos en una cosa, que hay una energía muy especial en todo esto. Me fue, empezamos un grupo de amigos metas, que decidimos, coño, pues eh, veíamos esto de las asociaciones, decidimos formarla y hemos ido haciendo, haciendo, haciendo y pues hemos llegado a esto, ¿no? En realidad Me fue si miramos a mirar el tema de los socios, digamos que es como una cadena de amigos, porque en AMEFUER para entrar tienes que tener un par de amigos socios, entrar e integrarte... Las hormigas siempre con pila, robando comidas, corditas, por acomocidas, por hallar cordidas, palabras seca y podrida, corrida, ya no sé si los pensamientos, hormigas recorriendo, y se por dentro, pasa la binario. Saqueando los mundos del Colacao que en el barrio Nunca me sentí solo, eso es lo bueno Por eso me da palo, ya les tenemos Por eso predispirando solo lo he hecho un golpito feliz y está molestando Me hecho no me acuerdo malditas hormigas, me entretengo malditas hormigas, siempre campe La banda camina, las cartilas, que? Las que maté y si te perdiste, San Canuto, no te preocupes. Este fin de semana en Valencia se celebra la Copa THC. Estas son todas las muestras de los participantes. Yo ya he catado alguna de ellas y la verdad que están impresionantes. La semana que viene en nuestro programa Marihuana News incluiremos un reportaje con los vencedores, además de los mejores consejos de cultivo para tus plantas y un montón de novedades. No te lo puedes perder. Y hasta aquí el programa de hoy chicos. ¡Chao! -tes!